Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en una pequeña y rápida review Ya que el día de hoy les traigo uno más, uno más de mis complementos Llamado Lock Mod o Lockado Este complemento me lo han estado pidiendo bastantes Y es el complemento el cual te, te añade puertas las cuales les puedes poner un candado Y solamente el que le haya puesto el candado podrá abrirlas Así que venir siendo como una puerta del Security Craft o algo así Así que espero que les guste y recordarles que si no están suscritos les agradecería bastante que se suscribieran y dejaran un buen like. Así que sin más chicos, comenzamos. Bueno chicos, pues ya nos encontramos en primera persona y lo primero que deben de saber es que este complemento se encuentra en el apartado de objetos y aquí podemos encontrar lo primordial y lo esencial para eh, probar la primera beta, ya que sí, este complemento está en estado beta y lo iré actualizando. Eh, si tienen alguna idea o algo o algún bug, pueden reportarlo o eh, comentarlo en la caja de comentarios y yo estaré leyendo. En objetos vamos a ir hasta la parte de abajo y aquí tendremos la tour, que es la puerta custom. Eh, la llave que por el momento esta no sirve así que no la voy a sacar El candado y el remover eh, ¿Cómo conseguimos la puerta? se preguntarán eh, Pues ustedes tendrían que sacar una mesa de crafteo por aquí La ponen y tendrían que tener una puerta Una puerta normal pero no cualquier puerta ya que solo funcionará con esta de aquí La puerta de roble Y una vez que ustedes la pongan aquí en el centro Si la ponen acá no va a funcionar, tiene que ser en el centro Les va a dar la door que es la puerta custom como ya les dije antes esta puerta lo que es es un ítem el cual al darle o al interactuar con el suelo se va a poner el bloque que es la nueva puerta. La puerta por el momento cuenta con solo una dirección que sería el norte que es hacia allá. Por ejemplo si yo ahorita quito esta de aquí, eh, me pasé un poco perdón, si ahorita quito esta y pongo esta solo se va a poner de esa dirección. Si yo la intento poner hacia allá se va a poner de esa sola dirección, es a lo que me refiero, espero que me hayan entendido una vez que tengamos nosotros esto por aquí, pues lo único que tenemos que hacer sería Con el candado le van a, a darle en cualquiera de las dos partes hasta que, En la parte de abajo mejor dicho, hasta que se ponga el candadito Una vez que se ponga esto hará un summon, lo cual le eh, añadirá una entidad en esta parte de aquí Nosotros vamos a darle otra vez con el candado y ahora se va a domar la entidad que está aquí Como, es, como ven es un bloque, es un bloque sólido, si ahorita me pongo en supervivencia van a ver que si es un bloque sólido Y eh, podemos romperlo Pero eh, lo que hace es que añade una entidad Esto hasta aquí es bloque, bloque, bloque Y aquí está la entidad Si yo ahorita le doy un golpe Como ven se abre Y para cerrarla solo tengo que darle clic derecho O darle un toque como una puerta normal Si están en Android eh, Pues prácticamente esa sería la función eh, Como les digo Solo el que la doma El que le da con el candado puede abrirla eh, Otra función que también tiene Ahora me voy a poner en supervivencia es que si yo pongo por ejemplo una puerta y ya la tengo ahí verdad eh, esto es un pequeño bug, es, es un error de la textura eso en la próxima versión ya va a estar corregido y pues el, el, la característica es que una persona normal pod podría venir con un pistón romperla o algo así, o romperla con la mano. Pero tenemos una pequeña cosa que es que si tú estás en supervivencia, la puerta nunca se va a romper, como ven, eh, se queda ahí, es como la Bedrock prácticamente. Y también pues van a decir, pues fácil, puedo poner una TNT, estallarla y me quedo con Y ya puedo entrar a la base de mi compañero, pues no. Yo ahorita os voy a sacar una TNT eh, Voy a alejarme un poco para no destruir la aldea Y si yo ahorita os pongo la, la puerta Que vendría siendo esta Y le pongo una TNT al lado Como ven pues eh, va a ser resistente Y la entidad también va a ser resistente Y pues no se va a romper Esto ya vendría siendo eh, Tendrían que ver cómo hacerle Pero pues obviamente pues, ellos también podrán romper Los bloques que digamos que hay bloques acá Los pueden romper y pasar a su casa Pero pues eso la verdad es que no es problema mío porque el complemento se trata de las puertas No puedo agregar bloques que estén reforzados Porque ya hay un addon de eso Así que este complemento quedaría bastante bien Si lo utilizan con, con el otro complemento llamado Security Bedrock Craft o algo así Security Pick No recuerdo bien su nombre Pero va a quedar bastante bien Como les digo esta es la única funcionalidad Y van a decir que cómo las vamos a quitar eh, Es un poco complicado ya que necesitaríamos el remover El cual se puede craftear de la siguiente manera, necesitaríamos una, un, un tronco, exactamente el tronco de roble, lo ponemos aquí y encima le vamos a poner una iron nugget o una pepita de hierro y como ven nos va a dar el remover. ¿Cómo crafteamos el, el candado? Pues vamos a poner un lingote de hierro y encima una pepita de hierro y así nos va a dar el candado. Eh, voy a darles una pequeña demostración ahorita mismo en el modo de supervivencia para que vean que funciona perfectamente. Eh, pongo la, la, la, la puerta, interactúo con ella, la domo y una vez que ya la haya domado puedo darle un golpe justo donde está la entidad O sea cuando ya no salgan estas líneas negras alrededor sino que aquí, le dan un toque y se abre Y con clic derecho o darle un toque a la pantalla pues se va a cerrar Eso prácticamente sería la funcionalidad y si la van a remover tiene que darle con el remover justo donde está la entidad y va a desaparecer automáticamente Prácticamente eso sería el complemento, así que espero que les guste y como ya dije voy a ir actualizándolo y pues esto prácticamente es un video, un video review tutorial, se podría decir así. Así que sin más pues eso sería todo chicos, espero que les guste bastante y pues algún, algún problema o alguna duda en la caja de comentarios, os pues estaré leyendo y nos vemos en un próximo video. chao chao